Adelante, Fran. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Eh, encantado de estar con, con vosotros eh, para tratar este tema. Yo creo que, que bueno, lo del el tema magnífico del Big Data, pues, es algo muy del presente, no es tanto ni del futuro ni para las grandes empresas, ¿no? Están muy vinculados y están muy cerca de lo que pensáis para las pymes, ¿no? Entonces. Eh, lo que pretendemos en esta, en esta sesión, en este webinar, es acercaros a la realidad ¿no? de lo que es el mercado digital hoy en día. No solamente, evidentemente, vinculándonos a todo lo que tiene que ver con el marketing digital, sino sobre todo la importancia y el valor que tiene el dato ¿no? para generar información y tomar decisiones de negocio en este, en este sentido. Y sobre todo, bueno, acercaros también a la realidad ¿no? de que eh, la mayoría de las empresas pequeñas eh, generamos datos en, en, en mayor o menor medida y esos datos tenemos que de alguna manera gestionarlos y administrarlos para poder analizarlos y, y como ya comentaba antes pues, pues tomar decisiones de negocio que realmente eh, generen cierto rendimiento y cierto valor ¿no? a, a partir de esa, de esa gestión os voy a explicar un poco eh, cuál, va, cuál va a ser los puntos más importantes a lo largo del desarrollo del webinar y bueno, antes de eso, eh, comentaros, bueno, como me ha, me ha presentado eh, mi compañera Ana Infantes, pues bueno, yo soy eh, Digital Marketing Manager, ¿vale? Llevo muchísimos años de experiencia en el sector de, del mercado digital. He tenido la oportunidad, pues bueno, de estar en grandes congresos a nivel de marketing digital a nivel internacional como Mexpo Madrid, ¿vale? Como EB a nivel... Eh, a nivel de nacional ¿no? y en Cámaras de Comercio de toda España he podido pues, dar formaciones en torno a todo lo que tiene que ver con el marketing digital y en torno a todo lo que tiene que ver también con, con eh, negocios a nivel online y transformaciones digitales que ahora mismo, evidentemente, eh, estaréis notando que son más que obligadas ¿no? por el, el tema y la situación del, del contexto de pandemia mundial que estamos viviendo hoy en día con, con el coronavirus. Eh, sí os voy a contar que bueno a lo largo del desarrollo del webinar eh, voy a tocar las cosas eh, de menos a más porque entiendo que debéis de tener eh, no solamente una base para saber lo que es realmente el, el Small Data y el Big Data de aplicación directa para las empresas, sino también saber qué tipo de herramientas debéis de utilizar y cómo la tenéis que emplear para sacar esas informaciones a nivel, a nivel genérico y a nivel evidentemente concreto ¿no? o específico, no según evidentemente las áreas que queréis en un momento dado gestionar a nivel empresarial y cómo podéis aplicarlo en, en vuestro día a día. Como podéis ver ahí, soy también socio oficial certificado de Google, vale tanto por la parte de todo lo que viene que ver con las campañas publicitarias como la parte de analítica digital. Que bien sabéis que, que con esto del, del Big Data es súper importante, es una de las piezas fundamentales, ¿no? El, los conceptos de Business Intelligence y Business Analytics dentro de todo lo que tiene que ver con, con la vinculación hacia generación, evidentemente, cada vez más de, de información de valor y, evidentemente, de toma de decisiones específicas. Pero también quería comentaros que, que bueno, dentro de todo esto, eh, el Big Data es mucho más amplio, ¿no? Nosotros vamos a ir, evidentemente, teniendo en cuenta que el, el contexto de una PyME para la generación de información, pues es eh, bastante particular, ¿no? Se genera información en cuanto a clientes, se genera información en cuanto a proveedores, se genera información en cuanto, en cuanto incluso a la, a la forma de vender los productos, ¿no? Y a la, la forma de, de, de hacer finanzas o contabilidad, pero esto, evidentemente, se tiene que ir aplicando a generar un contexto cada vez más importante y un contexto cada vez más profesional, ¿no? Eh, no ten, Tenemos que tener en cuenta que al final las pymes eh, lo que buscan es crecer. Eh, el único, digamos, la única vía para crecer es a través de estas tecnologías que automatizan procesos y eso va a hacer o nos va a llevar a poder crecer pues paulatinamente conforme no solamente a los empleados sino también sobre los recursos tecnológicos que nosotros hayamos aplicado e implementado en, en nuestros negocios. Cuáles son los objetivos del webinar? Pues bueno, como os he dicho a, a, en el primer apartado, no, en el apartado de introducción y de y de que me conozcáis, no es conocer qué es el small data y el big data, no. Eh, evidentemente habéis visto muchísimo de big data, por lo menos mencionado en telediarios y noticias, no, de la importancia del big data, de cómo el big data, pues evidentemente está generando métodos y protocolos eh, predictivos para saber cuáles son las tendencias del mercado, o cuáles son los productos que en un momento dado van a ser mayor demandados por los consumidores. Pero me interesa sobre todo también que sepáis qué herramientas tenéis a vuestra disposición para poder implementarlas y poder de alguna manera vincularlas a un negocio que tengáis vosotros nativo o que pretendáis en un momento dado lanzar. ¿no? Yo creo que eh, al final, eh, y lo vais a ver a lo largo del webinar, el Small Data es un pequeño, un, digamos, un, una parte ínfima de lo que realmente es el Big Data, ¿no? que es eh, realmente el núcleo ¿no? de lo que se basa o de lo que se debe de basar casi todos los eh, proyectos tecnológicos, en este, en este caso que tienen cierta base tecnológica para, para poder crecer y poder generar productividad. Después vamos a tener un objetivo secundario que es entender la complejidad de la, de la gestión y administración del dato en, en Big Data. Quiero que aprendáis a, a conocer cómo va a ser el ciclo de la información, cómo realmente... Nosotros generamos datos de cualquier acción o de cualquier eh, tipo de interacción que realicemos con nuestro negocio y cómo podemos, eh, evidentemente, interpretar datos para, eh, como ya os digo a, en, en el inicio, tomar decisiones de negocio efectivas no y eficaces. no Yo creo que es algo bastante importante para el desarrollo de, de cualquier negocio que se precie. Después vamos a tener un objetivo... El eh, tercero, ¿vale? que es distinguir qué objetivos tenemos, cuál es nuestro alcance, qué exactitud tienen los datos. Una parte importantísima de esto, ¿no? la veracidad de los datos, cómo podemos de alguna manera simplificar y tener un margen menor de porcentaje de errores dentro de esos datos que estamos recabando. ¿no? O eso va, de alguna manera... A, a vincularse o a aplicarse en buenas configuraciones que hagamos de las herramientas que utilicemos a nivel tecnológico cómo hacer una buena configuración no solamente para adaptar al negocio sino sacar verdaderamente resultados que sean veraces ¿no? resultados que sean concretos a nivel de, de, de todo lo que tiene que ver con el con el big data y por último el último objetivo que vamos a, a desarrollar en este caso de webinar es identificar las ventajas e inconvenientes que tienen eh, ambos conceptos. ¿no? Ya os estoy adelantando un poco el, el contexto. Si vamos a hablar de small data, quiere decir que vamos a tener un flujo de información muy concreto, muy específico y el big data, evidentemente, complementa a ese flujo pequeño que tengamos que, evidentemente, va a generar muchísima más recurrencia de datos porque vamos a utilizar diferentes tipos de canales vinculados a lo que es nuestro negocio ¿no? y eso va a ser, evidentemente, una de las partes fundamentales para hacer crecer el negocio y hacernos crecer a nivel de sector y de mercado específico cuál es el índice que vamos a llevar a cabo os hemos contado los objetivos y ahora os voy a comentar el índice el índice va a ser una parte introductoria donde vamos a hablar sobre el big data y el análisis inteligente lo que se llama el business intelligence vale es una de las partes fundamentales de todo lo que tiene que ver con el con el big data Vamos a hablar de aplicaciones y ejemplos de uso de Big Data en las pymes, hablando por áreas ¿vale? de negocio, el área de finanzas, el área de marketing y ventas, el área de recursos humanos. Podéis ver diferentes aplicaciones en el desarrollo de todo lo que tiene que ver eh, el tema del Big Data. Vais a ver la complejidad ¿no? del análisis de datos en Big Data, cómo vamos a tener que recurrir a diferentes herramientas tecnológicas para que nos ofrezcan esos datos y que nos permitan de alguna manera determinar qué tipo de problemas podemos solventar en la empresa, en este caso en la PyME, y cómo podemos en un momento dado desarrollar mejor ese, ese negocio. Y evidentemente eh, hay una parte muy, muy, muy importante de todo esto en la que hay que tener en cuenta de que el Big Data es un, un eje bastante estratégico a nivel empresarial hoy por hoy, ¿no? Donde casi todas las empresas, sobre todo las grandes, pues tienen grandes arquitecturas de sistemas donde los canales de información pues los tienen bastante controlados y hacen un seguimiento muy rutinario de esa información para, para realmente pues lo que comento no tomar decisiones de negocio y simplificar muy mucho los embudos de marketing y los embudos de conversión que puedan llegar a tener después vamos a hablar en una segunda parte en el segundo módulo sobre el small data vale aplicándolo directamente a, a la pyme el small data final es la gestión de, de los datos en una menor cuantía no como comentaba anteriormente vamos a comprender el concepto vamos a saber definirlo no bien y vamos a ver las aplicaciones de data que tenemos en la pide con dos ejemplos bastante bastante concretos por un lado la utilización de facebook Ads no sé si alguno de vosotros habéis utilizado facebook Ads para la generación de campañas a nivel de redes sociales cosa que os recomiendo vale sobre todo para un perfil de público específico más adelante o comentaré yo haré algunas sugerencias profesionales sobre ello y google analytics que creo que es una de las herramientas pues bueno de analítica digital por lo menos más utilizadas dentro de nuestro entorno de mercadeo digital pero que no todo el mundo sabe configurar no todo el mundo sabe de alguna manera eh, adaptar a su negocio una de las cosas que quiero que tengas en cuenta de google analytics es que la mayoría de las pymes eh, todas las pymes puede que tengan una cuenta de google analytics el 90% las tiene pero también os digo que el 90% no sabe que las puede configurar para su empresa. Es decir, nosotros podemos tener una cuenta de Google Analytics que nos da unos eh, datos por defecto, pero incluso podemos eh, en un momento dado configurar la herramienta para que nos dé datos exhaustivos de lo que está pasando con el negocio a nivel digital, aplicado a nuestros productos, aplicado a los servicios que estamos vendiendo, aplicado también al comportamiento del usuario, sobre los contenidos que le estamos exponiendo. Es decir, todo eso es una parte también fundamental de todo esto a la hora de aplicar bien el Small Data y aplicarlo después al Big Data, que es lo que realmente nos va a llevar a hacer una gestión eficaz de los recursos. Y por otro lado, vamos a hablar del Small Data, ¿vale? Como, digamos, la semilla inicial para generar todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿no? Cómo es eh, el uso del Big Data a partir del Small Data y, evidentemente, cómo vamos a aplicar todo esto en base a herramientas y en base a interpretaciones de datos que nos van a llevar poco a poco a crecer y a tener más inversiones y a tener evidentemente más recursos para realmente tener una buena arquitectura de sistemas y una buena planificación estratégica para un negocio online. En el apartado de introducción, pues lo que os tengo que comentar es que el, el interés de este webinar no es solamente acercaros a, al concepto de Small Data y al de Big Data, sino eh, que tengáis en cuenta qué herramientas hay para todo lo que tiene que ver con el Business Intelligence, no, la inteligencia del negocio, qué herramientas también podemos aplicar para el Business Analytics, ¿no? que es lo importante. Al final el Business Intelligence eh, depende muy vinculadamente del, del Business Analytics porque al final sin datos, sin poder de alguna manera interpretar dichos datos y sin poder comparar, ¿no?, datos a nivel de escala del negocio, difícilmente vamos a poder crecer, ¿no? Y difícilmente vamos a poder identificar ciertos problemas porque se están desarrollando a nivel particular y a nivel eh, identificativo dentro del proceso de desarrollo de, del negocio. Vamos a hablar de bastantes aplicaciones, como eh, vais a poder observar, diferentes posibilidades y también vamos a hablar de la complejidad, ¿no? Porque hay una cosa que quiero que tengáis en cuenta, eh, sobre todo en el ámbito del marketing digital, tenemos diferentes canales donde nosotros podemos generar eh, no solamente alcance y difusión eh, con respecto a nuestros contenidos, sino también interacciones por parte de los usuarios. No debemos olvidar que las empresas pues, están vinculadas a un usuario que evidentemente tiene que comprar o que, o que realmente adquirir ese producto y servicio que nosotros ofrecemos. Entonces... Eh, para llegar a diferentes tipos de usuarios tenemos que eh, conocer muy, muy bien cuál, cuál es nuestro público objetivo, cuál es nuestro target y utilizar los diferentes canales que ponen a disposición pues, los medios digitales. ¿no? Estoy hablando de medios como, por ejemplo, Google, estoy hablando de medios, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok... Evidentemente son diferentes redes sociales con diferentes públicos objetivos, como ya os comento, y va a ser muy, muy importante saber, uno, emplearlos, cómo utilizarlos, cómo llegar a ese público objetivo y después de las acciones y de las tácticas de marketing digital que hagamos para posicionar, evidentemente, qué tipo de campaña o qué tipo de acción táctica de marketing nos está, de alguna manera, generando rendimiento para eh, poder así pues, tomar las decisiones de negocio e invertir realmente lo que está funcionando. Yo creo que uno de los problemas también que tienen las pymes y sobre todo a nivel local eh, en Andalucía, yo podría poner diferentes ejemplos, es que Muchas veces quieren abarcarlo todo y realmente no saben medir qué es lo que es más eficaz. ¿Qué inversión en campañas publicitarias son más eficaces? Si realmente están teniendo conversión directa sobre las ventas a nivel de redes sociales o a nivel de campañas con Google Ads, ¿no? por ejemplo. Y creo que es una de las partes también más importantes. ¿no? ¿Cómo es el ROI, ¿no? el retorno de la inversión? Y si hay el retorno de la inversión dentro de, de esa inversión que se hace a nivel específico y a nivel concreto en cada canal que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y además, pues como, como comenta la introducción, pues, pues vamos a introducirnos en todo lo que es el concepto de Mold Data, ¿vale? Para ver eh, la utilidad, ¿no? Ver eh, realmente eh, el, la eficacia, ¿no? De realmente conocer si esos, esas acciones o realmente la estrategia de negocio que estamos llevando a nivel online o a nivel digital pues está generando frutos, ¿no? Es una de las partes fundamentales de todo esto. Y en, evidentemente eh, los empresarios y, y sobre todo los que toman las decisiones eh, que tienen evidentemente mucha vinculación con, con la toma de decisiones, tienen que conocer o realmente tienen que juntarse o vincularse con especialistas verdaderos que sepan de alguna manera asesorarles o de alguna manera dirigirles o, o darles las directrices para que realmente generen un buen negocio a nivel online. Pues bueno, vamos a empezar con el, con el primer módulo, ¿vale? Con el Big Data aplicado al análisis inteligente de una inmensa cantidad de datos, ¿vale? Y vamos a poner, digamos, un contexto de, de a qué nos enfrentamos y voy a poner entre comillas el enfrentamiento, porque realmente, eh, como estoy introduciendo, el mercado digital es bastante amplio y tenemos que saber con qué canales estamos funcionando y realmente pues saber medir saber analizar cuáles son los contextos o los canales donde eh, tanto se generan datos atractivos o datos que realmente no, no nos están aportando valor como saber descartar qué acciones de marketing o qué acciones en un momento dado a nivel empresarial pues no nos están reportando nada a nivel a nivel empresarial no incluso para la gestión interna de la empresa que, que evidentemente el Big Data tiene mucho mucho de ello a nivel, a nivel práctico. Pues bien, el Big Data, ¿vale? Como ahí bien indicamos en la definición, es un conjunto de datos o e información que nos llega a través de la tecnología. Al final, el Big Data, digamos que es un almacenamiento de datos, un, una cantidad de datos que nosotros tenemos que gestionar, administrar y que analizar para tomar decisiones de negocio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué caracteriza? Qué caracteriza, perdón, eh, el big data? Pues, bueno, la diversidad, porque como ya os estoy comentando, hay diferentes canales por donde nos están entrando diferentes flujos de información, la complejidad, porque porque hay muchos datos que están en diversos formatos diferentes. Va a haber datos importantes que nos lleguen a la empresa a través de formato Excel, va a haber datos de la empresa que vengan en formato Word, en formato CSV, en diferentes formatos, ¿vale? Que nosotros estamos trabajando en mayor o menor medida, sobre todo mayor, si vamos aplicando el Big Data cada vez más a la toma de decisiones del negocio. Y evidentemente pues surge esa complejidad ¿no? de que al tener formatos diversos y a tener diferentes canales que se están generando cantidades de información ingentes con, eh, vinculados a la empresa, y vinculando a nuestro sector de negocio, a nuestra competencia, a las tendencias de, de comportamiento del consumidor, del consumidor final, que, que, que vinculamos a, a todo lo que tiene que ver con, con nuestro sector de negocio, pues va a ser algo bastante importante ¿no? dentro, dentro del sector. Y otra parte importante de esto es el volumen de información. Evidentemente, el Small Data va a tener un volumen ínfimo de, de información, bueno, más que ínfimo, un volumen concreto, ¿vale? Dentro de, de toda la gran cantidad de datos que se generan. Pero una de las partes importantes de todo esto es que eh, el volumen va a ser determinante a la hora de elegir qué herramienta utilizar para realmente eh, desarrollar una buena estrategia de, de Big Data ¿no? dentro de, de la empresa. Es más, muchas herramientas que, que nosotros utilizamos en nuestro día a día para todo lo que tiene que ver con el Big Data eh, cuestan lo que eh, generamos nosotros en cuanto a volumen de información o de análisis de información. Muchas se vinculan no solamente a la gestión de información interna de la empresa, sino también a la gestión externa de datos de la, de la empresa como ya os comento, de análisis de la competencia, de análisis de información o de contenido relevante del sector, de análisis de comportamiento y de tendencias del usuario, todo eso va vinculado también a uno de los aspectos fundamentales de la caracterización del Big Data, que es el volumen de la información. ¿Qué pasa? Que evidentemente, cuanta más información se genere y evidentemente diariamente todos los usuarios pues, poner, nos ponemos a pensar y siempre tenemos un, un móvil, siempre tenemos eh, un portátil, siempre tenemos diferentes accesos a la información y generamos información. El usuario hoy, por hoy es prosumidor, consume, pero también produce mucha información. Entonces el Big Data lo que intenta es mm, mejorar la capacidad de análisis, ¿vale?, y, evidentemente, integrar unos sistemas de almacenamiento para que para que no se sature ¿no? esa información. Tenemos que eh, sacar, de alguna manera, eh, nuestro, nuestro catalejo e identificar diferentes tipos de herramientas y diferentes tipos de aplicaciones que nos permitan almacenar información con el menor coste posible y con la mayor, la mayor seguridad posible, porque también eh, a nivel estratégico y a nivel funcional el Big Data eh, tiene eh, muchos datos comprometidos, ¿no? no solamente de la empresa, del funcionamiento de la empresa, sino también de incluso los mismos consumidores que, que de alguna manera pues, eh, adquieren nuestros productos y servicios y tienen también pues, ese derecho ¿no? a, a todo lo que tiene que ver con la política de privacidad ¿no? y a los términos y condiciones de uso que nosotros estamos eh, de alguna manera fomentando para hacer el comercio online. Es por ello que el Big Data, ya os digo no solamente se trata de identificar por qué canal nos viene la información y es dónde está dicha información, sino también tiene una parte, una segunda parte fundamental es cómo almacenamos esa información. Si esa información la, la almacenamos en cloud, si esa información la, la almacenamos en servidores eh, propios nuestros, y ahí va a haber pues evidentemente una gran gama. De, de servicios que están ahora mismo pues eh, trabajándose a nivel particular y a nivel de empresa no os puedo poner algunos eh, por ejemplo no sé si conocéis eh, el negocio de amazon con, con respecto al tema del big data que es amazon web service es uno de los servicios más importantes a la hora de almacenaje de información que se está utilizando y sobre todo lo utiliza la gran empresa y cada vez poco a poco más las la pymes eh, amazon web service eh, incluso te permite alquilar sus servidores por horas, con eso os digo todo, ¿no? Como tienen el, el chiringuito montado. Entonces, eh, bueno, a partir de todo lo que tiene que ver con esta tecnología, pues nosotros podemos tener un almacenamiento donde no va a haber unos costes de mantenimiento tales como para tener un servidor interno donde guardar nuestra información propia y encima vamos a tener la seguridad de tener, evidentemente, todos los datos encriptados en base a, a todos los servicios que nos proponen otras empresas, ¿no? ¿Cuál es la parte B de todo esto? Que evidentemente si nosotros eh, utilizamos un servicio cloud donde evidentemente no nos va, los costes no van a ser tantos como tener un servicio interno, eh, la parte B de, de esto es que nosotros verdaderamente lo que estamos es de alguna manera cediendo información a empresas de terceros ¿no? en, en todo esto. Realmente, eh, las cláusulas eh, de seguridad con respecto a estas empresas dejan determin determinadamente claro que no se pueden utilizar estos estos datos porque son privados de cada una de las empresas que, evidentemente, pues adquieren el producto el, o, en este caso, el servicio de almacenaje de, de información. Pero también os quiero, mm, quiero que tengáis en cuenta que, que todo esto, eh, evidentemente, eh, se puede vincular a la necesidad, ¿no? y a la estrategia, la planificación de que todos los datos que, genere, que generemos a nivel empresarial pues tienen que tener un rango de seguridad muy importante y tenemos que tener eh, mucho cuidado con qué tipo de datos están en qué tipo de herramientas y cómo lo estamos utilizando y cómo lo estamos gestionando. ¿no? Eh, me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional he encontrado problemas de todo tipo, incendios de todo tipo y en la mayoría de los casos eh, lo, los mayores problemas vienen porque las empresas y los empresarios, muchas veces, como no conocen el tipo de ámbito, pues eh, se meten en diferentes tipos de chiringuitos que al final lo que le ha traído son más problemas que, que beneficios. Y, y, y ahí llega el problema, ¿no? Eh, al final, yo lo que siempre recomiendo es tener siempre a un profesional que realmente sepa de todo este ámbito y que de alguna manera también nos dé sugerencias y nos proponga pues consejos. Para, para realmente tener una buena base de estrategia de big data para la empresa y para que la empresa pueda crecer poco a poco con las herramientas presencia y con la seguridad y los términos y condiciones de uso eh, que realmente pues están vinculados a, a la ley a la ley vigente. ¿Para qué nos sirve el Big Data en una aplicación directa? Pues en primer lugar, para facilitarnos conocimientos predictivos, quiero que sepáis que el Big Data hoy por hoy se utiliza sobre todo para generar modelos eh, predictivos, ¿vale? De información. Ahí vais a ver muchísimas herramientas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre una herramienta que es Power BI de Microsoft, muy utilizada a nivel de Business Intelligence y muy utilizada sobre todo por la la gran empresa que poco a poco pues, está ocupando mercado en las pymes y que evidentemente os recomiendo encarecidamente que, que utilicéis y que eh, veáis porque tiene muchísimas funcionalidades a nivel gratuito que están bastante bien eh, pero también quiero que sepáis que hay un, un, un gran digamos abanico de posibilidades con todo lo que tiene que ver con modelos predictivos no de, de análisis y demás eh, por ejemplo, tenemos una otra herramienta que es ClickSense, ¿vale? que está bastante también eh, utilizada y bastante implementada en todos los negocios a nivel digital, sobre todo los que aplican esta estructura de Big Data, como ya os comento. Y también tiene un modelo predictivo bastante importante sobre los datos que nosotros en un momento dado les vinculamos, ¿no? O los canales que nosotros en un momento dado le damos para que generen información y puedan, de alguna manera, sus propios algoritmos pues, desarrollar ¿no? en base a diferentes metodologías, etcétera, etcétera. También una de las partes de vida tan muy importantes es la transformación de los procesos internos y externos. ¿Por qué? Porque aplicamos que, y analizamos que los procesos internos pues, se están llevando a buen recaudo y que los procesos externos, sobre todo a, a nivel de marketing o a nivel de comunicación, pues, están teniendo su efecto ¿no? a nivel práctico con respecto a todo lo que estamos haciendo y desarrollando. Aquí podemos entrar incluso en diferentes áreas, ¿no? como recursos humanos y demás, lo veremos más adelante. Incluso en el tema de recursos humanos podemos ver eh, bueno, qué talento tienen nuestros empleados, cuáles son sus funciones, tener un control exhaustivo de esas funciones o de los procesos dentro de la empresa. Y eso es uno de los puntos también bastante importantes dentro de todo lo que es el desarrollo del Big Data como tal. ¿no? Tomar decisiones rápidas sería una tercera ventaja de lo que es el Big Data. ¿Por qué? Porque identificamos más, más rápidamente cuál puede ser el problema en el flujo de información quiénes han podido cometer ese error y cómo lo podemos solventar. Yo siempre tengo una mirada y, un, y, una, y una opinión profesional bastante importante en esto. Eh, errores cometemos todos, somos humanos, pero realmente los que tienen ventaja competitiva son no solamente los que eh, solventan el error lo más rápidamente posible, sino los que se adelantan a que el error se produzca. Yo creo que eso es una de las partes fundamentales también del Big Data, ¿no? como de alguna manera dentro de los análisis predictivos, dentro de los análisis de información como tal y dentro de lo que es toda la recabación de información podemos ver fallas dentro de los embudos de conversión, dentro de los embudos de venta y evidentemente atajar e identificar ese problema y poder mejorar el rendimiento de toda la empresa empezando desde dentro hacia afuera ¿vale? con respecto a ese negocio que estamos llevando a cabo. Y Evidentemente como ya os expone el, el cuarto punto, el, evidentemente el Big Data tiene una parte muy importante de ventajas competitivas, ¿no? Porque al final todo esto aumenta realmente la competitividad de la empresa, aumenta el rendimiento y aumenta la eficacia y la eficiencia de la empresa con respecto a diferentes procesos y con respecto a diferentes acciones, como ya comento, a nivel, a nivel empresarial y a nivel de comercialización, incluso a nivel de comunicación en este, en este sentido. ¿Cuáles son las aplicaciones y los usos del Big Data en las pymes? Pues aquí os expongo ¿vale? diferentes áreas donde el Big Data tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque aumentamos la rentabilidad y la escalabilidad ¿no? de, de toda la empresa. Evidentemente, si aumentamos el rendimiento, aumentamos evidentemente eh, la, la productividad, eh, minimizamos en costes y, y hacemos que la empresa cada vez crezca más, eh, hacemos que el producto o nuestro servicio sea escalable, Evidentemente, cada vez vamos a necesitar más empleados, cada vez vamos a necesitar más áreas de ejecución, eh, nuestras áreas de ejecución van a ser mayores y, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la automatización y con la, en el análisis del Business Intelligence por parte del Big Data, pues nos va a dar pues, bastantes recursos y, y bastantes beneficios en todas estas áreas, ¿no? Por poner un ejemplo, en el área del marketing y ventas, pues tendríamos la capacidad para generar modelos de previsiones de ventas, ¿vale? Los modelos de análisis predictivo que os estaba comentando al, al principio, ¿no? la consolidación de las campañas de marketing eh, cuando hay una campaña de marketing eh, lo primero que hay que ver es analizar los resultados y no todo el mundo sabe analizar los resultados 100% no todo el mundo sabe interpretar los datos cómo podemos interpretar los datos con un profesional y evidentemente con una estructura y una planificación estratégica que verdaderamente cumpla los objetivos de la empresa a partir de ahí todo va a venir vinculado sobre todo al uso de herramientas y eso es lo que nos va a dar realmente eh, el objetivo de si se están llevando a cabo o no bien esas campañas publicitarias, por ponernos un ejemplo. El aumento de la base de clientes hoy por hoy, mmm, yo no sé si lo habréis fijado, pero eh, todas las acciones de marketing digital, o casi todas las acciones de marketing digital, un 80% se basan en generar nuevas carteras de clientes y, y nuevos usuarios. Eh, eh, veis que hay muchísimas estrategias de landing page, ¿no? donde el usuario pues, tiene que, eh, de alguna manera, eh, completar ciertos campos para o um, tener un manual de, de cualquier tipo, ¿no? De, que, que, que sea beneficioso por, por su empresa o por su, o por su puesto, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel empresarial o para tener un producto o un servicio específico o evidentemente... Todo se basa en una interacción por parte del usuario y en una cesión ¿no? de datos que, que en la mayoría de los casos nos va a servir para tener una comunicación bidireccional con el cliente, no, en base a unos campos que nosotros hemos cedido para que la empresa se ponga en contacto con nosotros y tener una relación ¿no? comercial. En la mayoría de los casos pues, pues se genera y ese es el primer punto del avance en cuanto al Big Data y en cuanto al área de marketing se refiere. Después tenemos otros ejemplos de aplicaciones bastante importantes en el área de recursos humanos, como conocer el estado de la plantilla a tiempo real, quién está de baja, eh, quién verdaderamente pues, eh, está de alta y está ejecutando diferentes funciones dentro de, de la empresa o que, en qué proyecto está vinculado, optimizar la selección de personal cuando se hacen entrevistas de trabajo, personalizar la formación de los empleados a nivel estratégico, también es una de las partes fundamentales de todo esto. También en el área de atención al cliente, ¿no? Los estudios específicos y tendencias de comportamiento de, de, del usuario consumidor. No sé si lo sabéis, pero incluso ya existen herramientas que permiten grabar sesiones eh, web eh, y sesiones en aplicaciones móviles de, de los usuarios cuando la utilizan. Y eso también es un flujo de información importante y a lo, a lo, a lo largo de, de todo el desarrollo del Big Data es también una parte importante de todo esto porque nos ayuda en un momento dado a mejorar la experiencia del usuario. Cuando una eh, página web funciona, lo sabemos por datos, no sabemos por qué es bonita o tiene un buen diseño. El diseño es importante, pero no es, determin eh, no es determinante, me quiero referir. Al final, que una página web cumpla su función, que la gente ingrese, que la gente se dé de alta dentro de nuestro comercio electrónico o que compre, es la parte fundamental de todo esto, porque si no, no sería escalable, ¿no? no Realmente no generaríamos beneficios. Pues, ya os comento, que al final el diseño tiene que ayudar a eso. ¿Cómo podemos saber eso? Pues con datos y la única manera de generar dichos datos es a través de herramientas que aplican el Big Data para hacer realmente un análisis de lo que está pasando con nuestro, eh, con nuestro negocio a nivel online. Personalizar eh, la experiencia del usuario para mejorar la satisfacción del cliente en la parte del de área de atención al cliente, también una de las partes fundamentales de, de todo esto. A mí me encantaría por poneros un ejemplo que las operaciones por ejemplo, móviles, pues integraban aún más el tema del bitácora porque hoy por hoy siguen haciendo llamadas a las 4 de la tarde no y al final generan un, un odio por parte de, de potenciales clientes que al final no se convierten en potenciales clientes porque realmente no se están adaptando a las nuevas tendencias y comportamientos de los usuarios. Entonces, bueno, el Big Data también integra todo esto para hacer que la experiencia de, de, del usuario sea mejor, sea más satisfactoria y así poder tener por lo menos un buen contexto, un buen clima para que se efectúe verdaderamente el embudo de conversión y la gente compre o adquiera un servicio determinado en todo esto. Y también en el área de finanzas, las aplicaciones de Big Data son bastante eh, diversificadas, ¿no? procesamiento de la información, como en todas las áreas, la evaluación de riesgo y prevención de fraudes en un momento dado por los métodos predictivos que estábamos hablando antes, la anticipación de impago, los análisis de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Para aplicar el Big Data, ¿qué es necesario para aplicar Big Data en nuestro negocio? Pues os diría. Este, estos puntos y algunos que os voy a comentar a continuación no la estabilidad de la organización es parte fundamental no una organización evidentemente que es estable que tiene unos eh, recursos bastante continuados y que realmente pues eh, tenga un nivel de estabilización importante es digamos la base para generar una buena estructura y una buena estrategia de big data el otro apartado apoyo a los los miembros superiores yo creo que es crucial y a esto me refiero a que los que realmente toman la decisión, al final, de aplicar la tecnología Big Data para generar negocio, tienen que estar concienciados y tienen que creer en el Big Data. Es decir, el Big Data no es una moda, no es como las redes sociales cuando empezaron que todo el mundo, oh, Facebook, oh, Twenty, oh, tal. Realmente, al final, las redes sociales no son una moda. Las redes sociales, si os estáis dando cuenta, se han diversificado y ha madurado tanto, madura tanto el mercado que al final se han establecido como, como tal. Pero a lo que me quiero referir es que eh, los miembros superiores, o sea, los que finalmente toman decisiones de negocio a nivel empresa, tienen que ser los primeros concienciados con que, que el Big Data se ha aplicado dentro de la empresa y se ha aplicado bien, no se ha aplicado a métodos de parches, que es una de las partes importantes también de todo esto. Y por otro lado, impliquen a los trabajadores. ¿Por qué? Porque al final... Digamos que el Big Data es una implicación de todos los trabajadores. Es, por ejemplo, que en una empresa eh, PyME, que imaginaos, comercializa con cursos de formación eh, para aprender inglés, pues puedan en un momento aplicar a los, a los trabajadores a que puedan seguir el proceso del embudo de venta para una llamada o una atención al cliente que tengan que hacer sobre un potencial alumno, ¿no? Que se quiera matricular a nivel online, por poneros un ejemplo, ¿no? Con esto me quiero referir a que la implicación tiene que ir, sobre todo, de la parte superior a la parte inferior, porque en la mayoría de las ocasiones esto requiere una implicación, como bien os estamos exponiendo en la presentación, pero también una creencia y un conocimiento previo de hasta dónde puedo llegar a través de la tecnología Big Data. Y yo creo que es una de las partes importantes de todo esto, ¿no? Que, que al final no solamente se piense que el Big Data es algo futurible, que no es futurible, es más presente de lo que creéis, sino también que es una aplicación inmediata ¿no? para, para cualquier empresa y ver, evidentemente, los beneficios de la aplicación de Big Data dentro de todo el desarrollo a nivel estratégico y a nivel funcional en base de aplicaciones y herramientas que vamos a ver después a, a continuación. Aplicaciones y usos del Big Data, pues os puedo poner diferentes ejemplos, ¿no? Ahí tenéis algunos, ¿no? de eh, evidentemente empresa, de empresas de diferentes sectores de negocio que la han aplicado bueno inmobiliarias jugueterías farmacias evidentemente con todo lo que hemos expuesto de aplicaciones y demás pues tenemos un desarrollo bastante importante a nivel estratégico de lo que de lo que conlleva todo esto y evidentemente de las necesidades a nivel tecnológicas que, que cubren este tipo de, de estrategias a nivel a nivel funcional perdona Frank que te interrumpa comenta Javier Leñero que ahí es donde está el problema actualmente que Los gerentes están a años luz de comprender la utilidad real de los datos en su negocio o empresa y se necesita todavía mucho tiempo de evangelización. Muchísimo. Es más, es uno de los puntos infundantes. De... Gracias, Ana, por el apunte. Y es una parte complementaria de lo que estamos hablando, ¿no? El, el problema real existente es que eh, no todas las empresas pues conocen 100% los beneficios del Big Data y muchos lo creen como si fuera algo futurible cuando es algo muy presente, ¿no? Y que realmente pues, beneficia mucho a las empresas porque toca todas las áreas. Bien implementado, bien estratégicamente eh, formulado, pues realmente nos ofrece diferentes beneficios en todas las áreas de la empresa para poder crecer. Entonces, bueno, digamos que al final todo esto eh, requiere no solamente profesionales expertos y especialistas en este ámbito, sobre todo en el ámbito de implementación y producción, sino también en el, en el deseo de los trabajadores y en la creencia y en el deseo de una buena implantación por parte de los que toman decisiones de negocio y decisiones importantes dentro de una empresa, ya sea pequeña o mediana o grande. Y ahí va a estar realmente el desarrollo del negocio a nivel funcional y a nivel de un rendimiento positivo, como estamos hablando. Eh, ¿Cuáles son los retos no? que antes Big Data tiene hoy, hoy por hoy? la pime. Pues primero el acceso a los datos, porque... Eh, os voy a poner un ejemplo hay muchísimas pymes que a lo mejor tienen cuentas de Google Analytics o cuentas de Facebook de empresa y no se acuerdan ni siquiera de las contraseñas ahí tenemos el primer problema eh, si no nos acordamos de las contraseñas de esas herramientas que habremos utilizado alguna vez para hacer cualquier tipo de prueba o de ensayo y no tenemos vinculaciones con esos datos o no sabemos interpretarlos, ya tenemos ahí el primer, el primer problema ¿Cómo podemos acceder a esos datos y cómo podemos interpretarlos? Y ahí vais a tener generar una vinculación y un control de seguimiento bastante importante para desarrollar un, un buen negocio a nivel online. Por otro lado, la inteligencia artificial. Estamos hablando de modelos predictivos. Los modelos predictivos se basan sobre todo en algoritmos. Y el Big Data se vincula mucho a los algoritmos. Google tiene su algoritmo para hacer que, cuando nosotros hacemos cualquier búsqueda a través de su buscador, haya unos contenidos preferentemente posicionados antes que otros. Eh, Facebook tiene también su algoritmo junto a Instagram, junto también a TikTok, que tiene su algoritmo propio a la hora de poner unos contenidos antes que otros y unas cuentas antes que otras. Es decir, tenemos que conocer o tenemos que tener vinculación con alguien que conozca el entorno digital y sobre todo eh, la aplicación del Big Data para un, una verdadera integración de implementación de un negocio con esta tecnología y con esta base de funcionamiento. Y eso va a ser crucial para tomar evidentemente y tener buenos resultados a nivel de negocio online y evidentemente el sistema de almacenamiento como ya os comento pueden ser el eh, sistema de almacenamiento a nivel interno porque tengamos servidores súper potentes evidentemente gente que los pueda mantener y que pueda velar por la seguridad de esos datos pero la mayoría de las ocasiones las empresas donde toman la decisión es almacenar toda la información en la nube y os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Yo creo que casi todos los que estáis aquí hoy, hoy por hoy tenéis Netflix, ¿no? Esa eh, plataforma de vídeos y de contenido en streaming que podemos ver vídeos, series, etcétera porque pues sepáis que, por ejemplo, Netflix está creado con una arquitectura de sistema de Big Data aplicado a Amazon Web Service. Es decir, quien genera ese sistema de almacenamiento, quien realmente está gestionando sus datos y los está administrando en base a esta seguridad, es Amazon. Netflix, ¿vale? Tiene un sistema, una arquitectura de sistema de Big Data vinculada a Amazon. Entonces, claro, todo esto lo tenéis que saber. ¿Por qué? Porque incluso las grandes empresas que están generando muchísimo dinero y muchísimos beneficios a nivel anual se codean pues, con grandes digamos, empresas o compañías tecnológicas que ofrecen estos servicios de almacenamiento para tener guardado esta, esta información eh, de manera lo más segura posible y sobre todo para tener ese almacenamiento pues lo más controlado posible, ¿no? En el seguimiento de, de la estrategia a nivel de, de Big Data. Al final lo que os estoy comentando es que el Big Data proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera se ha planteado. Hay, hay muchísimas empresas que, que, bueno, viven el día a día y realmente lo que conocen es, son sistemas analógicos y no, no se preguntan, por ejemplo, llevan bases de datos a través de papel, de folios y no a lo mejor no utilizan, utilizan archivadores y a lo mejor no se han de alguna manera planteado pasar los archivadores a, a digital para tener realmente una base de datos de, de, los, de los clientes o de los proveedores y tenerlos evidentemente pues más a mano a nivel de un sistema eh, eh, que puede ser un CRM o un, o un RP, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Pero eso evidentemente es una parte muy importante de todo esto porque al final eh, la complejidad de no conocer el contexto del Big Data y de no saber qué herramientas tenemos a, a nuestra disposición para implementar dentro del negocio, creo que es la primera y fundamental barrera de entrada, como, estoy, como, como estamos comentando, ¿no? Como hemos dicho anteriormente si los que toman las decisiones de negocio a nivel empresarial no están digamos no conocen eh, el contexto y, y realmente no conocen qué beneficios tiene la, esta tecnología para implementarlo, ya tenemos el primer el primer problema, ¿no? el, el, el primer error o la primera falla la, o el primer muro a la hora de, de aplicar todo esto. Entonces, bueno, es lo que os comentamos en esta diapositiva, no la dificultad del proceso está relacionada con la complejidad de la gestión y evidentemente en la complejidad de la gestión hay, hay, hay muchas vinculaciones. Yo no sé si sabéis que, que hoy por hoy se demandan muchísimos profesionales en este sentido que permitan de alguna manera pues conocer todo, todo este tipo de contextos Ha existido hace ciertamente pocos años una nueva figura, un nuevo profesional, que es el, el CDO, se llama, el Chief Data Officer, que se encarga solamente y exclusivamente de la gestión de los datos a nivel de empresa. Entonces eso es una parte fundamental de todo esto, no como están surgiendo también nuevas profesiones, que se vinculan a todo lo que tiene que ver con el sistema Big Data a nivel de inteligencia artificial y a nivel de gestión de datos y como eso pues, se está desarrollando de manera vertiginosa y cada vez va avanzando más, sobre todo en las gran empresas y que poco a poco pues, está adaptando la, las pymes, ¿no? Como era como era de esperar. La complejidad del análisis del Big Data es que ahora mismo pues, tenemos eh, lo que llamamos las 7V, ¿no? Tenemos, como he dicho antes, o hemos introducido el volumen, ¿no? Después, una ventaja competitiva crucial en el bitata es la velocidad con la que captamos esa información y la analizamos la variedad, como hemos dicho, si estamos utilizando diferentes canales de, de, de información y diferentes canales a la hora de hacer tácticas de marketing, acciones de todo tipo, pues van a ser fundamentales. La variabilidad porque tenemos diferentes tipos de formatos, como ya os estoy diciendo, podemos tener formatos en Excel, formatos en CSV, formatos en Word, formatos de muy diversos tipos, conforme a lo que nosotros generamos a nivel particular con la empresa y lo que se genera a nivel online con, lo, con, con los usuarios que estamos trabajando, ¿no? La veracidad, porque quiero que tengáis en cuenta de que si nosotros no tenemos una buena configuración, por ejemplo, de las herramientas de Business Analytics, de la analítica a nivel de negocio, tenemos un problema porque realmente no sabemos si los datos son reales y si realmente está pasando lo que creemos que estamos pasando con los datos que estamos manejando. Y ahí va a entrar muy, muy de lleno la configuración de las herramientas tecnológicas como, por ejemplo, Google Analytics, que vamos a pasar después a analizar. Y, y todo lo que conlleva, pues, interpretar dichos datos, ¿no? La visualización, porque es muy importante para saber, para intentar interpretar esta, esos datos, esos datos se tienen que convertir en información y esa información en conocimiento. Al final, el conocimiento lo va a dar que el, el, el que tome las decisiones de negocio, nosotros como empresarios, sepamos qué es lo que está realmente pasando con nuestro negocio para realmente decidir qué es lo mejor para nuestra empresa. Y por otro lado, el valor, ¿no? Eh, eh, qué, qué valor tiene ese dato, cómo lo hemos llevado a. cómo lo hemos administrado, cómo lo estamos gestionando y, y, y realmente si es, eh, digamos, tiene un valor tal que nos permita hacernos crecer o realmente está generando algún tipo de problema o ineficacia en el proceso eh, del producto o de servicio que nosotros estamos comercializando o de la marca que nosotros estamos intentando posicionar en un sector, en un sector específico de mercado. Y como ejemplo de Big Data, os podría poner miles, pero aquí os pongo algunos, ¿no? A nivel particular, somos prosumidores, como ya os he dicho al inicio, consumimos y generamos información todos los días. Y, por ejemplo, en el móvil, casi todos los días pues tenemos una media de 1,5 gigas en los que nosotros estamos pues tanto consumiendo información como compartiendo. A nivel diario en el móvil, ya os digo, ¿no? A nivel, por ejemplo, de hospital, pues se genera muchísima información, muchos diagnósticos, muchas pruebas, etcétera, etcétera. Ya con el tema del coronavirus ni os comento, ¿no? Con el tema de los datos que están sacando, de los contagiados, de las defunciones, etcétera, etcétera. Muchísimos datos en muchísimas esas y sobre todo eh, en muchísimos países, ¿no? Donde, instituciones, donde realmente se manejan esas informaciones. A nivel de eh, sector automovilístico, todo lo que tiene que ver con eh, realmente eh, el smart, todo lo que tiene que ver con, con los automóviles y demás, va a través de inteligencia artificial, los sistemas automáticos de frenado, eh, el tema de los análisis en cuestión eh, interna del vehículo para saber si eh, necesitamos aceite, si necesitamos que las ruedas eh, tengan un aumento de presión de neumáticos y estén llenas, eh, todo está realmente hoy por hoy vinculado a una parte del Big Data que es el Deep Learning. ¿no? Muchísimos algoritmos que, que, que están vinculándose a diferentes aspectos funcionales del automóvil y nos indican si eh, el automóvil está optimizado o no para hacer un recorrido, hacer una, un trayecto X, ¿no? cual, cual sea, ¿no? En, evidentemente en, en el tema de, de la aviación igual, ¿no? De, de los vuelos y sobre todo también en el tema de, de las fábricas, ¿no? Eh, si os estáis fijando, bueno, yo no sé si lo sabéis, no entiendo que sí, pero Amazon tiene un... Hoy por hoy está haciendo muchísimos anuncios de selección de personal y demás, como estáis viendo en, en televisión, pero el, el, la sede central de Amazon, el 80%, son bots automatizados que, que realmente son los que reparten en un momento dado eh, lo, los envíos y demás y solamente tienen un 20 o un 15% de empleados humanos ¿eh? dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso a nivel interno de la empresa. Entonces, bueno, os comento que, que, que todo esto nos está llevando a que la generación de la información es parte fundamental en todos los sectores abrir y por la vez del negocio, y lo único que tenemos que hacer es saber, conocer el contexto para poder, como ya os digo, implementarlo y aplicarlo e integrarlo dentro de nuestra empresa para hacerlo crecer y ver cuáles son los problemas que tenemos para hacer crecer un, un negocio. Y bueno, os comento, bueno, ¿cómo es el ciclo hoy por hoy de, de los datos? no Evidentemente, como ya os comento tenemos diferentes canales que tienen vinculación con diferentes tipos de datos, esos datos son los que nosotros tenemos que convertir en información a través de la interpretación ¿no? de esas herramientas y de esos especialistas que saben a la hora de, de vincular eh, a nivel de analítica digital todo ese tipo de, de información. Esa información genera un conocimiento que es el que nos va a llevar a tomar acciones y el que va a generar valor para la empresa. Y es un, como estoy viendo, es un. un un diagrama cíclico donde realmente el dato digamos que es la menor unidad de medida dentro de lo que es la generación del big data lo más importante aquí es la generación de información y conocimiento para tomar acciones y eso solamente lo vais a poder tener a vuestra disposición a través de herramientas como ya os comento y a través de especialistas en todo lo que tiene que ver con eh, el ámbito digital y el ámbito online ¿Qué os puedan de alguna manera eh, sugerir, que os puedan de alguna manera formar para que podáis de alguna manera integrar todo esto dentro de vuestra empresa o dentro de vuestro proyecto a nivel, a, a nivel digital. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, atendiendo a las diferentes U ¿no? que hemos visto de la, Data, de, la de la variedad, ¿no? de la velocidad, de los diferentes formatos, etc. Pues existen diferentes tipologías de información y se resumen en, en estos tres tipos de datos, ¿no? Los estructurados, los estructurados suelen ser eh, los archivos de Excel, por ejemplo, por ejemplo, los no estructurados suelen ser los canales de datos que nosotros recabamos a través de redes sociales, porque vienen a través de diferentes formatos que son CSV y da, que después tenemos que dar formato para darle de alguna manera interpretación y poder de alguna manera vincular los diferentes campos de información del cliente de dónde viene en fin, diferentes tipos de datos y después los semi estructurados que son una combinación de ambas no eh, al final hoy por hoy pues nosotros estamos manejando pues en este en estos a nivel general os digo no en estos tres tipos de, de estructura a nivel de big data para realmente pues ya os digo tanto generar información como tomar acciones y tomar decisiones eh, vinculadas a un conocimiento que nosotros podamos extrapolar sobre el funcionamiento y sobre nuestra actuación, ¿no? Los diferentes canales eh, a nivel de ámbito digital que nosotros podamos emplear para llegar tanto al cliente final como para poder captar nuevos proveedores de nuestros servicios, etcétera, etcétera, etcétera, según ya sea el sector de negocio en concreto que estemos trabajando. Y ya os digo, uno de los puntos clave de todo esto es decidir si realmente nosotros a través de la estructura Big Data vamos a almacenar la información en el cloud, en la nube, a través de, por ejemplo, Amazon Web Service o de otro tipo de herramientas que os he estado comentando, o hacerlo a través de todo lo que tiene que ver con servidores internos que nosotros vamos a mantener y nosotros vamos a velar por su por su seguridad. Hoy por hoy os diría que eh, la mayoría de las empresas grandes eh, utilizan el cloud. Ya no solo por el ahorro en costes, pues, eh, nos ahorramos en costes en mantenimiento de servidores, etcétera, etcétera, sino también por la red, rapidez y la multicanalidad de acceso a esos datos. Tener en cuenta que en el cloud nosotros podemos hacer a diferentes datos a través de nuestro portátil, a través de teléfono, a través de tablet, y es una de las partes import importantes de todo esto, ¿no? la velocidad, como estábamos hablando, a la hora de captar y a la hora de gestionar dichos, dichos datos. Y también uno de los puntos importantes de todo esto es el mantenimiento y la seguridad. Eh, una plataforma eh, que se gestiona en cloud tiene un mantenimiento y una seguridad o tiene que tener un mantenimiento y una seguridad muy importante y tiene que estar actualizada. Con lo cual también nos salvaguarda mucho los datos que tengamos, no solamente a nivel interno de la empresa, sino también de nuestros clientes. Y una reflexión que os quiero hacer, eh, y para que veáis cómo de grande es realmente el contexto del Big Data y cómo es la complejidad del análisis del dato de Big Data, eso es lo que hoy por hoy pues estamos teniendo a nivel de negocios aplicados a las nuevas tecnologías y aplicados al online. Y con esta presentación os quiero llegar a, a, a presentar realmente cuál es el contexto hoy por hoy del negocio digital. Realmente lo que estáis viendo aquí es eh, lo esencial para que una estructura de Big Data sea efectiva y sea realmente productiva. Hoy por hoy, casi todas las pymes creen que teniendo una página web o teniendo una aplicación móvil ya pueden vender y están preparados para gestionar esa venta y se equivocan se equivocan muy mucho porque al final eh, la web y la aplicación como estáis viendo en la presentación es una parte fundamental para captar o para llamar la atención de ese cliente potencial o sea darnos a conocer nosotros a través de la web o de la aplicación nos damos a conocer pero después tenemos que tener diferentes mecanismos que nos ayuden a tener una ventaja competitiva para crecer. El marketing digital, por ejemplo, estaría dentro de todo lo que es la presentación de nuestra web o de nuestra aplicación móvil para generar realmente repercusión utilizando a público objetivo o a clientes potenciales que realmente puedan comprar mi producto y servicio. Pero después, ¿cómo gestiono a ese cliente? ¿Cómo después hago que tenga una relación duradera con la empresa o con la marca? ¿Cómo lo fidelizo? ¿Cómo maduro en un momento dado el embudo hasta que pueda de alguna manera ser un cliente fiel que realmente también me pueda dar y me pueda aportar a otros clientes? Ahí radica también una parte fundamental del Big Data. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, eh, las empresas no dudan en tener también plataformas complementarias para ayudar en ese sentido al Big Data. Una de esas plataformas que creo que es esencial perdón, y creo que es esencial ya no solamente para una gran empresa, sino para una pyme, es el CRM. El CRM, para aquellas personas que no lo sepan o no tengan eh, conocimiento en esta en este webinar sobre lo que es, es una plataforma de gestión de clientes. La, la, la plataforma de gestión de clientes CRM es esencial para que nosotros demos un trato con el cliente preferencial, preferencial y sobre todo hagamos una, gestión, una buena gestión y una buena administración del mismo, eh, personalizando las comunicaciones, por ejemplo, atendiendo, por ejemplo, a eventos importantes que queramos comunicarles exclusivamente a ellos y tener un trato más personalizado. Al final, la integración de un CRM en una pyme es algo fundamental, ya no sea solamente para llevar un control exhaustivo de las acciones de marketing que estamos llevando en diferentes canales a nivel online, sino también en la gestión propia del cliente o del posible eh, usuario potencial que nosotros estamos trabajando. Y, pues, evidentemente vendrá la implementación del ERP. El ERP es una plataforma online, también, un sistema que nos permite controlar y gestionar los procesos internos de la empresa. Si no, nosotros hacemos un producto nuevo, saber cuáles son las etapas por las que está pasando ese producto, hasta lanzarse a nivel de mercado, controlar la selección de personal, eh, controlar, por ejemplo, qué funciones hace cada uno, eso es también eh, parte de todo lo que tiene que ver con el Big Data. Y también otro flujo importante de todo esto es el core, ¿no? El núcleo del negocio. Conforme nosotros vamos desarrollando nuestra actividad, vamos a ir desarrollando, evidentemente, más información. Y esa información también tiene que ser salvaguardada y almacenada. Por eso, y os pongo en, este, en esta presentación que lo veis muy claro, en la que la web, la aplicación móvil, el CRM, el RP y el core, generan datos que se van a vincular al punto central que estoy viendo ahí, que es el Big Data y el Management Data, ¿vale? A todo, al Data Management, a lo que es la gestión del dato como tal, porque el Big Data, digamos, es el núcleo donde se genera y donde se, de alguna manera, hay canales bidireccionales de eh, retribución, en este caso, de datos y de información eh, bastante interesante. CRM, hay muchísimos. Tenemos Zoho CRM, tenemos Salesforce. Eh, R, incluso ya hay plataformas que integran CRM y RP para la empresa, por ejemplo, Odoo, ¿vale? Es una plataforma bastante utilizada, sobre todo en la gran empresa y cada vez más en las pymes, para integrar tanto lo que es el software de gestión de cliente como el software de gestión de la empresa a nivel interno de los empleados, ¿vale? De las plantillas incluso de los proveedores, en este caso. Y CRM, ya os digo que hay un montón de moléculas, está en nube CRM, hay un montón de CRM en este caso que son muy importantes para su aplicación interna. Pero, ya os digo, con esta presentación lo que quería era borrar Perdona, un poco los... Frank, eh, pregunta... eh, la mayoría de, de los profesionales de marketing digital os dicen que muchas veces las campañas son la panacea para eh, conseguir clientes. Eh, también tiene que ser una campaña que verdaderamente esté optimizada y esté realmente controlada para realmente saber si está generando rendimiento o no para la empresa. Y eso lo único que lo vais a poder saber es a través de unos buenos controles, una buena integración de este tipo de tecnología. Donde podáis implementar el CRM para la gestión de clientes, para saber de dónde ha venido ese cliente, por ejemplo, y a través de qué canal. Y después integrarlo dentro de las acciones y los procesos a nivel empresarial para hacer crecer poco a poco la empresa. Al final, digamos que la creación de una web o la creación de una aplicación móvil es una presentación de la empresa, una presentación de la marca donde va a interactuar el usuario pero pues después a nivel interno nosotros tenemos que tener diferentes tipos de plataformas que van a generar también información y que van a contribuir a que nosotros crezcamos a nivel empresarial porque gestionemos bien al cliente final y gestionemos bien todos los procesos de la empresa para saber qué etapas se están cumpliendo o si hay algún tipo de problema o fallo dentro de todo lo que tiene que ver con el embudo de conversión, con el embudo de procedimientos a la hora de hacer un envío, por poner un ejemplo de un pedido específico etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso también que yo voy a poner también el ejemplo que Amazon se ha llevado también el gato al agua, porque Amazon el verdadero negocio que tiene no es el comercio electrónico, no es lo que vemos nosotros hoy por hoy de comercio a nivel particular con el cliente final, eso es una parte. La parte fundamental de todo esto es que Amazon pues da este tipo de tecnología, da este tipo de servicio de almacenamiento de big data a otras empresas. Y entonces, ahí hay un núcleo de negocio muy importante que se vincula al Big Data y por eso también tienen montado también, digamos, el chiringuito, ¿no? Como yo digo, porque saben cuál es su público objetivo, saben cu cuánto tiempo estar el usuario activo dentro de su plataforma, sabe qué productos relacionados son los que eh, más le interesan, etcétera, etcétera, porque tienen todo este control a nivel exhaustivo y a nivel específico y estratégico. Pues bien, una vez habéis visto un poco cómo es el contexto del Big Data a nivel long, a nivel eh, grande, con todo lo que tiene que ver con las plataformas a nivel digital y demás que se integran y todo lo que tiene que ver a nivel estratégico, vamos a hablar sobre la primera semilla que nosotros tenemos que germinar con respecto al Big Data en la PyME, ¿no? El Small Data. ¿Cómo podemos, de alguna manera, generar datos que nos permitan eh, crecer poco a poco y que tengamos que optimizar a menor escala para tener, pues, eh, no solamente eh, información que tener un conocimiento real, sino para tomar, como ya os digo, tomar, eh, decisiones de negocio a nivel particular y a nivel empresarial con respecto a los productos, servicios, incluso con respecto a los clientes de un mercado o de un sector específico. Bueno, el Small Data se define como un análisis de pequeñas cantidades de datos, como estáis pudiendo ver, extraído de diferentes usuarios o clientes, ¿vale? Al final el Small Data se basa, entre otras cosas, en un análisis del cliente, de las tendencias, sobre todo de las tendencias y el comportamiento del cliente, de el sistema de fidelización que hayamos podido implementar y de ofrecernos nuevas oportunidades de mejora en este en este sentido. Eh, la estrategia de Small Data se focaliza en trabajos con el cliente, vale, utilizando herramientas de tecnología de la información y de la comunicación, ¿vale? Y rentabilizar la información en la toma de decisiones. Es decir, nosotros estamos intentando impactar a través de nuestra web o de nuestra aplicación móvil a un usuario, ¿vale? Y ese usuario tiene que hacer interacciones de valor por parte de la empresa y por nuestra parte recae la responsabilidad de gestionar o de saber analizar qué tipo de interacción está realizando y cómo podemos mejorar el embudo de conversión para que realmente el usuario pues eh, compre o adquiera el servicio determinado que nosotros estamos dando a nivel comercial. Y solamente, como ya os comento, lo vamos a poder hacer a través de herramientas, porque de otra forma no vamos a poder tener datos tangibles, datos veraces para tomar esa decisión estratégica a nivel a nivel comercial. Las claves para crear un análisis de moldata ¿cuáles son? Pues, como ya os digo, herramientas, porque siempre vais a necesitar aplicaciones y plataformas que os ofrezcan ese tipo de datos. La escucha activa, que va a ser fundamental a la hora de maquetar o a la hora de producir eh, cualquier tipo de producto o servicio de valor. Nosotros, a nivel de marketing digital, os hablo, ¿vale? Eh, sobre todo escuchamos muchísimo eh, las preferencias del cliente y las opiniones del cliente. Por eso estáis viendo que muchísimas plataformas de grandes empresas como Amazon o Google, o matan a, a comunicaciones a notificaciones de reseñas ¿no? de opiniones, valor a tal valor a la comunicación, valor a la, valor a la logística, incluso por ejemplo puedo poner aplicaciones como Globo o Uber Eats, ¿vale? que la estamos utilizando hoy mucho en el terreno de todo lo que tiene que ver con el, la pandemia y demás, sobre todo por, y han crecido y están creciendo bastante, sobre todo por el tema de todo lo que estamos hablando de escucha activa, ¿no? de cómo mejorar ese servicio que están dando a nivel específico y a nivel estratégico, y como eso lo pueden eh, convertir en una oportunidad, ¿no? En oportunidad porque te ofrezcan un descuento por fidelización de, de compras que, hay, que hayas hecho en un momento dado, porque hayas consumido en diferentes restaurantes o en un mismo restaurante tres veces, durante tres semanas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como ya os comento, pues la información de todo ello, ¿no? De esa escuchativa que hemos hecho, la información que ha creado el mismo el mismo usuario y sobre todo las herramientas que nosotros aplicamos para, para el desarrollo de la estrategia. ¿Cuáles son las ventajas? Pues, uno, mejoramos la relación con la clientela, dos, establecemos una base sólida de estrategias de marketing porque conocemos a ciencia cierta cuáles son los problemas y cuáles son realmente los desarrollos estratégicos para mejorar la funcionalidad de esas acciones de marketing, la aportación de innovación tecnológica porque vamos implementando los recursos y ese desarrollo a nivel de, de plataforma, la toma de decisiones, una mejor toma de decisiones en este sentido, va a ser más eficaz y más eficiente, y un aumento en el grado de fidelización del mismo. Vamos a aumentar la fidelización y la satisfacción del cliente y, por ende, evidentemente, vamos a desarrollar una mm, labor comercial pues, mucho más fructífera. Por otro lado, las aplicaciones básicas. ¿Qué aplicaciones básicas en el análisis del small data en una pyme eh, son importantes pues la audiencia porque ya como comento vamos a ir vinculados a un público objetivo a un target, a un usuario específico que vamos a tener que trabajar las campañas de publicidad para saber realmente qué canal vamos a emplear si vamos a utilizar la campaña, de, la campaña de Google, si vamos a utilizar Facebook, Instagram, si vamos a utilizar TikTok, si vamos a utilizar Whatsapp como herramienta de fidelización del cliente y las herramientas TIC para desarrollar, ¿vale? Esta, esta aplicación y estas plataformas de una manera lo más optimizada posible. Y al final, pues bueno, eh, la aplicación del proyecto de Mil data pues tiene este, este faseado, ¿no? De cuatro pasos necesarios. Primero, tener claro la prioridad del negocio y los objetivos que queremos conseguir. Eso lo tenemos que establecer a través de lo que es la estrategia empresarial, la estrategia de negocio, la estrategia de consecución de resultados. Por otro lado, la identificación de la tecnología que más se adapte a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Eso es prioritario. ¿Qué necesidades queremos cubrir y qué objetivos queremos cumplir? Eso es fundamental en todo esto. Construir un modelo esquemático para saber qué profesionales tienen que trabajar en el proceso. Por eso os digo y os he insistido desde el principio que tenemos que codearnos y tenemos que vincularnos con profesionales que sepan realmente del tema, que sepan que, que, que realmente estén trabajando en esto y que realmente también os digo, en su día a día estén empleando estas tecnologías porque estas tecnologías también se van actualizando y también se van renovando y consolidar el modelo ¿vale? a través de esa implementación y a través de todo lo que es el análisis de que todo lo que estamos llevando a cabo pues eh, se está, está generando un beneficio y un, una repercusión positiva a, a la para, para, para la empresa, porque está teniendo un éxito a nivel de margen y a nivel de porcentaje de conversión, ¿no? De todo lo que estamos llevando a cabo. Y bueno, el conjunto de beneficios que nos ofrece el Small Data, en este caso, pues es la mejora del producto porque lo vamos a poder, de alguna manera, pivotar. Vamos a poder pivotar el servicio y eso va a mejorar las prestaciones de lo que los usuarios quieren. Mira, hay una cosa bastante importante en esto que, que os puedo... Eh, comentar y es que la, por ejemplo la mayoría de las, de las startups que, que, que aparecen pues tienen muy en cuenta el tema de la mejora del producto y servicio y pivotan muchas veces cambian incluso eh, el objetivo comercial que tienen porque se dan cuenta de que tratando con la audiencia específica, con el público objetivo pues eh, mejoran incluso en el rendimiento a nivel de productos específicos que quieren que tengan cierta cabida en el, en el mercado objetivo o en el sector donde están, donde están trabajando. El conocimiento del mercado, fundamental tener, por ejemplo, herramientas que nos permitan saber qué eh, tipo de mercado digital tenemos en nuestro sector de negocio, cuáles son los competidores, qué tipo de productos están de alguna manera comercializando, de servicios, qué tipo de contenido están compartiendo con los usuarios para generar fidelización o para generar interés e interacción inmediata. La expansión del negocio y la adecuación de precios y canales. Por poneros un ejemplo, Google tiene su propia plataforma para saber eh, qué, qué, qué comercializaciones se hacen con diferentes tipos de productos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Google Shopping, ¿no? que es una de las partes fundamentales de comparación de precios y, y de canales en este sentido, de diferentes tiendas, por ejemplo, en este caso, de e-commerce. Y es también una parte importante también de, del conjunto de beneficios que nos da el small data pues aplicado a la PyME, ¿no? O vinculado a lo que es el, el trabajo por parte de una, de una pequeña y mediana empresa. Y evidentemente como ejemplo de uso, pues tenemos en este caso vinculados al small data, empezando desde abajo, eh, la utilización del Facebook Ads y del Google Analytics, ¿vale? Son dos herramientas que eh, se utilizan para generar small data dentro de la pyme. Y, evidentemente, personalizan todo lo que es la experiencia del cliente. Facebook Ads, por el sentido de que nos ofrece una oportunidad de contactar con clientes finales, ¿vale? Es una buena herramienta de B2C, ¿vale? De negocio hacia cliente, potencial, y que nos permita, pues, cumplir varios objetivos. Cumplir objetivos de tráfico o alcance de marca, cumplir objetivos en un momento dado de generación de base de datos porque nos permite generar clientes potenciales, eh, objetivo por ejemplo de descargar aplicaciones y google analytics porque en, en el apartado de la analítica nos ofrece datos exhaustivos de si esas campañas que nosotros hemos hecho en facebook pues se están generando buen rendimiento o no si realmente pues están eh, teniendo unos buenos porcentajes de conversión unos buenos porcentajes en cuanto a descarga de una aplicación compra de un producto específico eh, interacción con un artículo determinado dentro de, una, de un e-commerce y es realmente lo que nos permite pues, tomar esas decisiones del negocio y aumentar el rendimiento de nuestra empresa y nuestra marca en el sector específico que, que sea. Y evidentemente Facebook Ads es una buena herramienta también de segmentación, ¿no? porque nos permite, en base a los intereses que tenga el usuario, en base a los comportamientos que nosotros especifiquemos, eh, buscar a nuestra audiencia y especificar... <coughs> Perdón, qué tipo de audiencia específica necesitamos para un producto o un servicio que nosotros queramos comercializar a nivel digital. Como ejemplo de uso de Facebook Ads, pues bueno ahí os pongo, ¿no? La importancia de la buena segmentación dentro de la herramienta para evidentemente hacer una campaña que vaya a una audiencia específica que nosotros queramos que sea vital para el producto o servicio que nosotros estamos aportando, la importancia de que podemos controlar las campañas, de que podemos hacer eh, presupuestos diarios o presupuestos de campaña que sean largos, la facilidad con la que tenemos para eh, determinar diferentes objetivos que queramos cumplir en, nuestro, en nuestra planificación de marketing digital y que afecta directamente al plan de negocio, en este sentido en cuanto a las conversiones en ventas etcétera, etcétera y a partir de todo lo que tiene que ver con Facebook Ads, podemos hacerlo con un ejemplo digamos, empresarial que es eh, la fanpage ¿vale? donde, evidentemente, podemos vincular, podemos hacer, por ejemplo, una página de negocio, una página de empresa, donde podemos tener un ecosistema digital, donde presentar nuestros diferentes servicios y productos, y podemos otorgar roles, ¿vale?, de administración para diferentes eh, usuarios, y podemos tener, evidentemente, ahí un ecosistema, tanto comercial como de interacción, o de alcance o de difusión de esa marca o de ese producto o servicio específico que nosotros queremos comercializar. Vale, ahí tenéis bueno, el paso a paso de cómo crear una campaña publicitaria en Facebook Ads, que lo hacéis a través de, del Facebook Business. ¿vale? A través de esa, de esa herramienta vosotros podéis crear diferentes anuncios, podéis subir publicaciones, podéis segmentar el público objetivo atendiendo a diferentes criterios demográficos, edad, sexo, intereses, comportamiento, como ya os digo. Y nosotros, como ya os he comentado anteriormente, pues indicamos la duración que queremos que tenga eh, la campaña ¿vale? y el importe que queramos en un momento gastar. ¿vale? Simplemente comentaros que Facebook Ads pues funciona a través de pujas, ¿no? a través de, de diferentes criterios de, de, de coste a nivel del número de anunciantes que haya y del número de sector eh, o de los sectores que nosotros estemos eh, trabajando pues nos va a dar un precio determinado de la puja ¿no? en cuanto a coste por clic o en cuanto a coste por impresión. Dependiendo de que si nosotros queremos que nuestra, eh, eh, nuestro anuncio eh, esté activado por el coste porque la, los usuarios vean más el anuncio o porque queramos realmente que, que haya una interacción, que el usuario clique dentro del anuncio y vaya directamente al producto y servicio que nosotros vendemos, a una página web o realmente nos dé ¿vale? unos datos específicos que nosotros queramos gestionar para después tener una relación eh, comercial con, con ellos. ¿Vale? Facebook Ads, ¿puntos importantes? Pues bueno, una de las redes sociales ya no es que sea más, más, más utilizada, sino en la que más maduras hay, ¿no? Lo, donde evidentemente las publicidades pues más se alimentan del, del feedback de los usuarios, ¿no? Podemos analizar los datos a tiempo real, no existe una inversión elevada, o sea, no te van a pedir mil o dos mil euros en hacer una campaña publicitaria, sino con 20 euros al día, con 10, ¿vale? Como mínimo 5 euros, os digo, se puede hacer publicidad a nivel específico. Si os tengo que decir, y esto es una cosa bastante importante que quería también recalcar, que eh, Facebook se ha quedado hoy por hoy para un público madurito, ¿vale? <ríe> Los jóvenes han migrado ya, eh, el público joven ya no está en Facebook, el público joven en más, si, si por ejemplo tenía esta esta in iniciativa por parte el otro día de mi sobrino que me decía que Facebook es una red social de viejos y es verdad, al final no hemos quedado los maduritos dentro, dentro de la red social como ya os digo eh, lo, el público joven ha migrado ya está en otras redes sociales como por ejemplo Instagram como por ejemplo TikTok o como por ejemplo YouTube donde están los influencers donde se generan bastantes repercusiones a nivel específico y a nivel de negocio entonces, para un público objetivo maduro, sí nos serviría Facebook, ¿no? Para integrar, sobre todo, concienciar en el desarrollo de la marca y generar feedback para un público que sea de 30 años o más a, para arriba. Pero poco a poco, esta estrategia se tiene que ir diversificando y os sugiero a nivel profesional que también empleéis ese esfuerzo, pues, por ejemplo, a integraros en Instagram, que poco a poco ya tienen también un público más maduro, porque el público joven, joven, se centra sobre todo en TikTok y en gran medida también en YouTube, ¿no? Con el tema de los influencers y demás en este, en este sentido. Y como veis ahí, también podemos tener segmentaciones avanzadas, ya no solamente por el tema de los intereses de los usuarios, sino también, os digo, Facebook ha avanzado tanto que incluso ya se pueden hacer segmentaciones por cargo por puesto de trabajo en una empresa incluso por en qué empresa trabajan los usuarios que tienen perfil en facebook es decir hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el tema del big data pero vez aplicado a facebook y en todo lo que esa información nos, le puede aportar a los anunciantes para hacer buenas campañas de, de publicidad y por otro lado cómo podemos interpretar los datos por ejemplo en una campaña de facebook que hayamos lanzado pues como estáis viendo ahí pues a través de google analytics vale Google Analytics, de las, evidentemente, plataformas de analítica digital más integradas y más utilizadas dentro de todo lo que es el desarrollo a nivel, a nivel comercial y a nivel de, de información específica. Y os la recomiendo sobre todo porque podéis vincular y analizar muy, muy bien por qué canal vienen los usuarios y cuáles son realmente, el, cuál es específicamente, el desarrollo del modelo de negocio donde más... Eh, retroalimentación hay en cuanto a conversiones, en cuanto a objetivos cumplidos, que nosotros incluso lo podemos especificar en la misma herramienta. Por eso os decía al principio que buen Analytics se puede configurar para eh, los diferentes negocios. Podemos estipular qué objetivo queremos cumplir y medir si las campañas, por ejemplo, que hemos hecho en Facebook Ads son rentables y tienen, eh, evidentemente, eh, rentabilidad y eficacia dentro de lo que es nuestro plan de negocio. Para ello hay que tener en cuenta tres elementos, que es lo que os ponemos en esta en esta eh, diapositiva, en los que cuenta, muy importante, tener un control de la cuenta, tanto para a, hacer una campaña de publicidad como hacer una analítica de datos a nivel de Google Analytics. Necesitamos una cuenta, ¿vale? Esa cuenta tiene que estar gestionada por un usuario y tenemos que vincular una propiedad, en el sentido de que, eh, vamos a analizar siempre una página web, vamos a analizar una aplicación audio, vamos a analizar un usuario y es un usuario en este caso una audiencia, un público objetivo y eso es bastante importante a la hora de generar pues realmente información de valor y al final pues, generar conocimiento para tomar decisiones como ya digo, de manera de manera efectiva ventajas de Google Analytics pues os comento súper sencilla de instalar. Hoy por hoy se puede instalar con dos clics. Incluso si tenéis un WordPress, un WooCommerce, un comercio electrónico en WordPress, lo podéis eh, instalar a través de un plugin. Vale, es totalmente gratuita. Quiero acabar también con este mito: que Google Analytics no es a ver, tiene una, un modelo gratuito. Vale, que es el que todo el mundo conoce, que es Google Analytics estándar, pero después tiene una. Una segunda versión, que es Google Analytics 360, Google Analytics Premium, que vale 150.000 euros al año y que es la que utilizan las grandes empresas, ¿vale? Eso es bastante importante que, que lo sepáis. Pero bueno, a nivel, por ejemplo, de características y ventajas, la estándar, la, la Google Analytics estándar, cubre las necesidades específicas de la PyME, ¿vale? Porque, entre otras cosas, pues tenemos eh, analítica a tiempo real, podemos hacer consecución y análisis de objetivos en 24 horas, etcétera, etcétera personaliza, se puede personalizar lo que decía, o configurar en cada negocio para aplicarlo y para integrarlo dentro de lo que es el sistema y posiciona eh, la página en el buscador de Google. Tanto Google Analytics como eh, Google Search Console, ¿vale? Que es otra plataforma importante para todo lo que tiene que ver con, con el tema de la integración y el posicionamiento en el buscador de, de Google. Y tiene un alto grado de seguridad. Eso es muy importante, ¿vale? Tiene, la verdad, que a nivel de confianza y sobre todo de mantenimiento y de actualizaciones está bastante puesta en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de, de la seguridad y sobre todo en los avances a nivel de analítica digital con, con respecto a funcionalidades o características que van implementando a lo largo del desarrollo del tiempo. Y bueno, por último, hablado de Small Data como origen de datos del Big Data. vale Hemos visto dos ejemplos, uno para captar datos a través de una audiencia específica, otra para interpretar dichos datos a través de Google Analytics, por ejemplo. Y vamos a hablar un poco de cómo es el origen de datos eh, para, para el Big Data. La diferencia entre el Big Data y el Big Data, yo creo que son bastante evidentes, ¿no? Eh, por un lado, el volumen. O, al principio estábamos hablando del de volumen, la variedad, ¿no? Eh, muy importante, el Big Data, digamos, el Enmod el, el Data es una parte ínfima. Pues como ya os decía, de todo lo que tiene que ver con el Big Data, que es mucho más grande y que requiere, evidentemente, un conocimiento incluso más específico de lo que es la arquitectura del sistema de Big Data y de los sistemas que nosotros podemos dentro del desarrollo del negocio. Las diferentes finalidades, evidentemente, el Big Data cubre un objetivo mucho más amplio y el Small Data digamos que es el germen para unos ciertos objetivos cumplirlo e ir creciendo poco a poco, ir escalando y ir haciendo grande, más grande la empresa ¿no? y más eficiente la empresa. La tecnología, ¿por qué? Eh, en el Mod Data habéis visto dos sistemas que son gratuitos. Facebook Ads es gratuito, ¿vale? Hasta que inviertes en la campaña de publicidad. Y Google Analytics es gratuito. Pero, por ejemplo, en la tecnología de Big Data, la mayoría de los sistemas van a ser de pago. Por ejemplo, una, una tecnología que tiene un modelo gratuito y que o, os incito a utilizar... Que, que integra básicamente, sobre todo aspectos de visualización y aspectos de business analytics dentro de, la, de Big Data, es eh, Microsoft Power BI, que lo vais a ver a, a continuación, y es una herramienta realmente de pago. Lo que pasa es que tenemos una prueba gratuita en la que nosotros podemos ver cómo funciona y qué tipo de canales podemos integrar, y, y, etc. Pero casi toda la tecnología a nivel de Big Data es de pago. Los CRM hay que pagarlos, los RP hay que pagarlos. Eh, evidentemente toda la vinculación y todas las interacciones con nuestras plataformas y canales que estamos utilizando a nivel de digital para captar a usuarios y para generar información, también hay que pagarlos las plataformas de escucha activa son de pago casi todas, a, plataformas como Audience Massmometer mm, son todas de, de pago, Elasticsearch mm, entonces, bueno Digamos que el Big Data requiere una inversión importante, lo que pasa es que poco a poco, si hacemos bien el Small Data, poco a poco vamos a ir implementando y vamos integrando la realidad del Big Data que está presente hoy en día en todas las empresas, sobre todo en las grandes. Y sobre todo en los resultados. En el Small Data vamos, vamos a conseguir pues, unos, datos, unos datos, una información y un conocimiento que nos va a permitir crecer poco a poco en el Big Data, con toda la integración de este tipo de tecnología, pues evidentemente los resultados van a ser mucho más acorde con los objetivos a nivel general del plan de negocio porque vamos a poder cubrir las necesidades de todas las áreas ¿no? que hemos visto antes, ¿no? de finanzas, de marketing y ventas, de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, bueno, la parte más eh, tecnológica, bueno, la parte más psicológica, perdón, de un consumidor, donde se encuentra sus intereses, sus miedos, sus necesidades, es eh, el apartado del análisis del conjunto, ¿no? Donde, ya digo, eh, vamos a eh, estudiar tanto al usuario como tal, como a través de todo lo que sucede a nivel interno de la empresa. Y eso va a ser también una parte importante de todo lo que se haga a nivel de Big Data en cuanto a proyectos específicos, en cuanto a vinculación con, con los resultados. ¿Qué necesitamos para el primer análisis de datos? Pues lo primero que necesitamos es fuentes de información internos y externos y herramientas SEO y de analítica. Hemos visto herramientas como Web Analytics, pero, por ejemplo, para hacer análisis de herramientas SEO de posicionamiento y preferencias dentro de, por ejemplo, los buscadores, no hemos visto todavía ninguna herramienta. O puedo eh, compartir algunas, como, por ejemplo, WhoRank, como, por ejemplo, eh, Frog, como, por ejemplo, eh, SEMrush. Es decir, tenemos diferentes tipos de herramientas que nos permiten también hacer un análisis de lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con eh, la presentación de la marca y la integración de la marca dentro de los resultados de búsqueda de los contenidos a nivel de internet y a nivel de un sector específico de negocio. Profesionales del marketing digital y del data management, quiero hacer esa aportación también dentro de todo esto. Que hoy por hoy, si no tenéis a alguien que sepa realmente de marketing digital y que sepa realmente de gestión de datos, va a ser muy difícil que cumpláis los objetivos a nivel de negocio. Porque ya os digo, el ecosistema digital es bastante complejo y sobre todo ya el ecosistema de big data que se nutre de todo lo que es el ecosistema digital también es complejo y se va actualizando día a día. Y es muy importante que tengáis a un asesor o a un profesional del marketing, un profesional del data management que realmente os dé información de primera mano de cómo se está moviendo el mercado y cómo se está moviendo también los diferentes, los diferentes sectores de negocio en ese sentido y vais a necesitar también conocimiento de analítica digital y user experience porque porque necesitáis por ejemplo interpretar por ejemplo los parámetros o las dimensiones las métricas que tiene por ejemplo google analytics que es un porcentaje de rebote que es una sesión que es eh, eh, por ponernos un ejemplo una conversión es decir, vais a tener que saber de la, de, la eh, de los tecnicismos y de los parámetros de los que se nutren estas herramientas para realmente después establecer un buen modelo de negocio y poder realmente conocer 100% qué información os está aportando de estas herramientas y cómo os estáis desarrollando a nivel particular y a nivel específico dentro de todo lo que es el planteamiento a nivel online. Y para analizar datos internos y, y externos hay una herramienta muy, muy buena, que es la que os he mencionado durante el desarrollo de todo el webinar, que es Microsoft Power BI. ¿vale? Ya os digo, os la recomiendo 100% porque, a, a, sobre todo en temas de visualización de datos, integración con diferentes canales online que estéis utilizando, incluso con datos propios eh, a través de Excel, etcétera, podéis subirlos, podéis maquetarlos, podéis generar visualizaciones en base a gráficas y demás... Tienen modelos predictivos para saber realmente en base a los datos cómo va a ir la tendencia, por ejemplo, en, en información de productos que tengáis, información de clientela que vayáis captando, etc. Y yo creo que es muy importante que sepáis que, por ejemplo, BI se utiliza a nivel empresarial muy esencialmente porque nos ofrece datos muy importantes de información y conocimiento para tomar decisiones de negocio. Y es una parte fundamental de realmente el Big Data, ¿no? Y si vas a empezar, pues bueno, con el small data, poco a poco, pues vais a ir integrando la idea y vais a ir viendo que dentro del ecosistema, pues poco a poco vais a necesitar de otras herramientas que aporten y complementen a esa planificación estratégica a nivel de big data y a nivel de ecosistema digital que estéis eh, desarrollando. Y herramientas SEO y de analítica, ¿no? Como ya he comentado, pues herramientas SEO hay un montón, ¿vale? De, de posicionamiento a nivel de buscadores. Yo he mencionado algunas, Hurrank, eh, Semrush, eh, Screenfrog, eh, KeywordFinder, Finder, hay un montón, todas se basan sobre todo en identificar palabras clave, en identificar, por ejemplo, relaciones de concordancia semántica de la búsqueda de los usuarios para aparecer en diferentes sectores y en base a diferentes productos y servicios, con lo cual al final eso va a... Eh, Mejorar el rendimiento a nivel particular y profesional. Eh, quiero, que, quiero que sepáis que hay un SEO on page y un SEO off page. El on page es el que tenéis que hacer en base a vuestra página web o vuestra aplicación. Y las palabras clave, por ejemplo, que identifiquéis en base a estas herramientas las vais a tener que integrar dentro de los contenidos para tener un posicionamiento cada vez mejor. ¿vale? El SEO off page va vinculado más a las vinculaciones que hagáis a través de otros medios, que tengáis eh, presencia y tenéis que medir para saber qué enlaces tenéis, por ejemplo, qué estructura de eh, backlinks tenéis, qué link building estáis haciendo. Es decir, hay ahí también un, un ámbito muy importante y muy amplio sobre el sector de, de negocio a nivel digital que también tenéis que conocer, pero también son bases, no solamente eh, para la presencia de la marca, como estamos hablando, sino también para la captación, ¿no? Que al final eh, lo, la idea que os estoy intentando... Eh, exponer la que estoy intentando hacer llegar es que todo se basa en generar bases de datos las redes sociales son bases de datos gigantescas de usuarios y de información por eso son tan rentables y entonces todo ello pues se está basando en, en el modelo de big data y en cómo nosotros podemos aplicar ese modelo pues para nuestra nuestra pyme y la información no que necesitáis pues un digital marketing manager vale un, un data un, también un data management un, un cdo que, que os permita de alguna manera eh, conocer qué entorno digital tenéis, cuál es vuestro grado de optimización ante ese entorno digital, eh, cuáles son las vías para que vuestro negocio crezca, cómo interpretar los parámetros, las dimensiones, las métricas que se generen en los diferentes tipos de plataformas que utilicéis y, y evidentemente, pues, a nivel altruista, vosotros podéis aprender, evidentemente, pero una de las partes fundamentales de todo esto es el conocimiento y la experiencia y, al final, eso es lo que va a determinar en gran medida eh, que un plan a nivel de Big Data y de Small Data en, en Semilla, como digamos, eh, vaya poco a poco progresando y vaya desarrollándose eficazmente dentro de un plan de negocio determinado. Y el tema del neuromarketing, como ya os comento, eh, es también una parte importante de todo esto. Se ha puesto hoy por hoy muy de moda, pero al final el neuromarketing es el, el, el estudio, ¿no? el análisis del comportamiento del consumidor. Frente a un producto o servicio y al final, incluso si os metéis en Google Analytics, a los que tengáis cuenta seguramente habréis visto el apartado, tenemos un apartado de comportamiento donde se ven las tendencias y los comportamientos del usuario dentro de, de nuestra página web, de nuestra aplicación y va muy eh, vinculado al tema del, del neuromarketing, no cómo eh, es la atracción del producto o servicio que nosotros estamos comercializando. Y cómo se va desarrollando eh, el tema de eh, la vinculación del contacto entre ese consumidor potencial y esa marca en cuanto a producto y servicios para ir mejorándolo y cu cubriendo las expectativas de ese cliente potencial a nivel de, de negocio. Y bueno, para terminar en conclusión, lo que os recomendamos es que exista una convergencia entre el Vita y el Data Creo que la mayoría de los que estáis aquí evidentemente tendréis eh, empresas incipientes o empresas que tienen ya un recorrido, pero que quieren crecer. Entonces, supongo que la mayoría de vosotros que estáis aquí pues tenéis un, por lo menos un small data, que es lo, lo más eh, lógico, lo más generalista dentro. Pero poco a poco vayáis integrando la tecnología digital y sobre todo lo que hemos hablado de los procedimientos, ¿no? que os vinculéis con profesionales que sepan, que os puedan recomendar, que os puedan de alguna manera aconsejar sobre este tipo de, de ámbitos. Y, que lo, y lo ideal vale es que vayáis ejerciendo bastante eh, fuerza sobre todos los pasos pues, en el proceso de la analítica digital para que vayáis desarrollando todos vuestros negocios sepáis interpretar los datos que os aparecen por ejemplo en Google Analytics o en plataformas como Facebook Insights con el apartado de, de Facebook Ads y podáis tomar las mejores decisiones pos posibles y desarrollar la estrategia que más se implementen y que más sean beneficiosas para vuestro negocio ¿no? a partir de ahí pues iréis creciendo e iréis, iréis pudiendo adaptar e incluir implementar, integrar diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de canales más eh, para desarrollar el negocio de una manera mucho más fructífera, fructífera eficaz y, efic y eficientemente y nada daros las gracias por el tiempo que habéis pasado con, con nosotros si tenéis alguna pregunta, no sé si habrá alguna pregunta, Ana, entiendo que sí, porque he visto el chat bastante movidito. Pues lo, lo último que ha comentado ha sido José Gallego, que ha dicho que Power BI es brutal, que para él ha sido el santo grial de las conexiones con datos y visualizaciones. Sí, <risa> además, es muy importante el tema de, del Power BI, porque, ya digo, como dice este... Juanjo es, eh, no sé es Juanjo, se llama esta persona. Lo ha dicho José Gallego, el José... de que el Power BI es brutal, lo ha dicho José Gallego. Es súper, súper interesante Power BI por el tema de las integraciones que tiene, lo que estaba hablando antes en, en, el, en el desarrollo de webinar, porque podemos integrar Facebook, podemos integrar Twitter, podemos integrar por los Google, podemos integrar diferentes canales y sacar de ahí muchísima información. Y hay mucho desconocimiento de la herramienta y evidentemente es una herramienta muy, muy potente, sobre todo para el tema del bit de la implementación es súper importante. Raquel comenta, Raquel Campos, que los gerentes van a tener que actualizarse, van a tener que pasar de empresarios a empresarios, si no adoptan la tecnología y no innovan, dejarán pronto de tener ventajas competitivas y desaparecerán del mercado. Eh, eh, yo quisiera decir lo contrario, <risa> pero... <risa> La mayoría de los empresarios hoy por hoy eh, van a tener que actualizarse sí o sí, porque hoy por hoy, con el tema del Big Data, sobre todo los que tienen conocimiento y demás con respecto a estas tecnologías y a la aplicación del negocio, es renovarse o morir. Y ya te digo que, que en, muchos, en muchos ámbitos les cuesta mucho porque están en su zona de confort e intentar aprender o intentar decodearse con este tipo de profesionales que tienen conocimiento específico y experto en este en este tipo de, de ámbitos. Muchas veces les da hasta miedo porque como no conocen las implicaciones y no conocen los claro. beneficios, pues le... Claro, les... Fonbella te da las gracias, Paco Rueda también y dice que ha sido muy interesante y ameno. Ah, sí, Raquel gracias. te comenta que ha sido una excelente presentación, que muchas gracias. José Gallego te dice que si le podría facilitar el email para poder contactar con, contigo. Vale, perfecto. Sí, claro. eh, se lo escribes en el chat si quieres cerrar la presentación para que te aparezca el chat y se lo pones o, o a través de LinkedIn también puedes a través de LinkedIn me podéis contactar Fran Vázquez y me podéis hacer todas las consultas que necesitéis yo os paso enseguida el LinkedIn de él para que podéis contactar eh, si me dais un momentillo os lo paso y así lo podéis tener todos. lo paso ahora mismo. Ahí lo tenéis. A ver, ¿qué más comentaban? José Antonio Dionisio dice un saludo, Frank, como siempre, genial. Me imagino que ya te conocía de antes. Eh, Juana María Galve dice muchas gracias por toda la información. Eh, proyecto Fortaleciendo te dice que en eso estamos siempre renovándonos. Paco Rueda te pregunta que, qué CRM gratuito le recomiendas. CRM gratuito. Yo recomendaría que hicierais una pequeña inversión, pero bueno, si queréis empezar por un, por un CRM, por ejemplo, Nube CRM es muy bueno, Zoho CRM también es un, bastante utilizado, puedes descargarte un CRM que se llama Molecule, que para empezar, para ver realmente la funcionalidad y las características de un CRM está bastante bien, pero el más utilizado de todos hoy por hoy es Salesforce, eh, de lo, lo escribo en el chat pero es el más utilizado y lo siento mucho, pero es que es de pago. Es normal que sea de pago porque es bueno. ¿no? <risa> es muy Bueno, bueno y ya luego pues María Eugenia te da las gracias, purificación también. No, ya ya es que, no, que no solamente sea bueno, es que tiene integración con los diferentes canales que nosotros utilizamos en claro. el marketing digital, entonces es muy completo. Carmen López dice, Fran, un placer, como siempre, menos interesante. Nuria, que muchas gracias. Eh, José Gallego pregunta que si tiene que ser pro para poder enviar mensajes. No, le puedes enviar un mensaje eh, oh, sin bueno. problema, es totalmente gratis, no hay que ser pro para eso. Eh, Salesforce, vale, y ya está que muchas gracias. Yo os voy a pasar también por el chat la encuesta de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar y no olvidéis decir lo, maya, lo maravillosísimo que ha sido Fran. Eh, parece que no hay más preguntas. Eh, vamos a vernos la semana que viene porque ya sabéis que esto es una ruta con cuatro webinars y, y Fran estará también con vosotros la semana que viene, o sea que podéis volver a disfrutar de. de Antonio te dice que genial que equipazo y pues nada, muchísimas gracias a todos eh, por venir por um, venir sobre todo a la hora de la siesta, que no es tan fácil y muchísimas gracias, Fran, como siempre. Un placer. Un beso a todos. A vos, hasta vos, la vos, semana vos. que viene, Hasta el próximo miércoles. Chao. Hasta, hasta luego.